Buenos días y un saludo atento a todos los, radio, de los radiovidentes. Lo importante es entonces que nos encontramos en este sabroso tiempo de, de cuaresma, dentro de este conjunto de cuaresma que para correr más en la vida, pero en los valores. Lo importante es que el, es que el ser humano, todo ser humano crezca en los valores con un lema, con un tema. Y por ejemplo, el gran, el gran tema de todo el tiempo es que nosotros como pueblo de Dios somos discípulos, misioneros de Jesucristo que escuchamos la palabra de Dios, que la meditamos, esa palabra de Dios, y que la vivimos. Porque si uno... La, la escucha, la lee y no la vive, está teorizando, está teorizando. Entonces, de en ese gran tema, misioneros, discípulos, misioneros de Jesucristo, para escuchar, meditar y vivir la palabra de Dios, entonces viene eh, el, el lema, dichosos nosotros, como pueblo de Dios, que escuchamos esta palabra de Dios, que la saboreamos, eso es lo que significa meditar la palabra de Dios. La saboreamos cuando, como cuando usted saborea un helado que le encanta o un dulce que le fascina. Está saboreando, entonces meditando, escuchando esa, pala esa palabra de Dios y entonces uno la, la está viviendo, la está gustando. Y como somos un pueblo de Dios misionero, pero no me puedo contentar con vivir yo ese valor, vivir yo ese valor. Es como ustedes que trabajan en, en, en, en Telenor, una institución de medios de comunicación social que ha hecho tanto bien en esta República Dominicana, para no hablar de solo del Nordeste y la región donde quiera que ustedes están presentes, sino el gran valor de este gran medio de comunicación social para llevar el bien. Pues eso lo hacemos nosotros la iglesia en grande, en multiplica para el mundo entero. Y ya que estamos en la República Dominicana, pues para la República Dominicana entera, entera de gustar en nosotros ser misioneros eh, de Jesucristo, de esa palabra de Dios que la gustamos, y eso significa cuando uno dice, si dice que la oye la palabra, pues eso es del oído, es oído. Escuchar significa que esa palabra de Dios penetra en el corazón, penetra en el alma, penetra en el espíritu. Y sobre todo nos lleva a, a gustarla, a vivir, a vivirla. Y entonces de ahí viene entonces el que es dichoso y feliz, el que gusta esa palabra de Dios. Entonces ahí pasamos... Y así se integra en todo tiempo y tiene que ser la República Dominicana como pueblo que desde el nacimiento se ha identificado como un pueblo católico, sabiendo que hay otras religiones que tienen una serie de valores también extraordinarios y, y, y trabajamos y comunicamos en comunión, en comunión. Pero nosotros... Tratamos de gustar y de llevar este gusto, este sabor de la palabra de Dios a todas partes. Y de ahí entonces que la cuaresma se nos presente a nosotros y más la Semana Santa, se nos presente como un gran valor para primero de, de esa palabra de Dios que lleva a uno a la, a la, a la, a la conversión. Pero saber que para uno de, de llegar a la conversión tiene que pasar por una penitencia. Porque fíjense que, que el ser humano, al ser libre, y, y son diez mandamientos, a uno puede gustarle muchísimo, por ejemplo, el café. El café. Pero resulta que le hace daño. Le hace daño. Para que ese café no le haga daño, que no lo repita tantas veces en el día, ya tendrá, constará con el médico. Pero, ¿qué significa la, la, la, la, la, la, la penitencia? El sacrificio para que ese café que le hace daño, pues mire, que lo vaya disminuyendo, que lo vaya corrigiendo. Eso significa la penitencia. Eso cuesta un sacrificio. Pero luego, el sacrificio es para llegar a la perfección para llegar a la salud en este caso. Cuando se trata de la palabra de Dios, se trata entonces de penetrar, de meditar esa palabra de Dios. Usted la medita, usted la gusta. Ya le puse el ejemplo del de helado. ¿Cómo usted lo, lo, lo, lo saborea? Entonces, esa palabra de, de Dios me hace que yo me, me, me convierta a Jesucristo y que todo aquello que es Jesucristo, que es sumamente misericordioso, que es sumamente clemente, que es sumamente amoroso, pues que nos ame a todos. Entonces yo como miembro de la iglesia tengo que ser un miembro activo para que a todo el mundo, a todas las personas, le guste esa palabra de Dios, la pueda saborear y pueda darle fuerza para que corrija, por ejemplo, algún defecto que tenga. ¿Cuáles son los defectos? Pues a uno que le gusta mucho el alcohol pues, y... ¿Qué penitencia tiene que hacer? ¿Qué sacrificio tiene que hacer? Disminuir, para no decir sustituir ese, ese alcohol para que no le haga daño, para que vuelva a ser una persona normal, una persona honrada. Y lo mismo se dice para uno que tiene la costumbre de coger lo ajeno, o para uno que tiene la costumbre de hablar la mentira, o para uno, es decir, que en todas las profesiones uno tiene el peligro de que de, tiene el peligro de, de excederse, excederse, pongan ustedes por ejemplo el mundo político eh, que es tan sabroso para, para, yo diría que para todo el mundo, y la finalidad de, de, de, de si yo fundo un partido político es para que todos los bienes de la República Dominicana le lleguen a todos los dominicanos de tal manera que a nadie le falte la comida, que a nadie le falte la vivienda, que a nadie le falte la ropa, que a nadie le falte el agua, que a nadie le falte la luz, que a nadie le falte el estudio, que todo el mundo pueda prepararse bien pueda prepararse bien, todo el mundo pueda, prepara, pueda prepararse bien y entonces si, si yo me meto a político, no es para que me den un buen empleo a mí, no es para yo ganar dinero, sino es para que en la República Dominicana podamos resolver todos los problemas y que a nadie le vaya mal. Y es cuando, como hablo de la política, también yo puedo hablar de la administración, de la empresa, de la industria, del comercio que es, ¿saben lo lindo que es el comercio? Cuando hace, por ejemplo, 70 años, para uno viajar a Higüey, tenía que, tenía que llevarse un burro cargado de comida. Igual era hasta maíz tostado. Igual era algo que se pudiera conservar. Pero ahora con el dinero, usted lo simplifica, lleva un dinerito en el bolsillo y así compra, compra la comida en el camino. Pues repito, repito, cuando se trata de, de un vicio que uno tiene es que haga el sacrificio de corregir ese vicio, de corregir ese defecto, y eso tiene que cambiarlo en positivo para que uno se acerque a la verdad. Y si es misionero de Jesucristo, ¿qué fue lo que propuso Jesucristo? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, seguir esa vida que no es solamente una vida temporal, sino una vida que es temporal y al mismo tiempo es eterna. Por eso aquí podría caber muy bien lo del capítulo tercero del Éxodo, cuando el, el pueblo hebreo esclavizado en Egipto, que lleva más de 400 años y más de 500 mil personas o 600 mil personas, están en, en la esclavitud de, de, de Egipto. Entonces... Eh, Dios le, le encarga a Moisés, a Moisés, que vaya a, a Egipto y le diga al faraón, eh, que le diga al faraón que él va, se va a llevar a ese pueblo, que, saque, que va a sacar ese pueblo de la esclavitud del faraón para llevarlo a la tierra de libertad que se llamaba Israel. Entonces, eh, ¿qué le responde Moisés a, a Dios? Pero, y, y, ¿Y quién a mí nadie me conoce en Egipto? ¿Y, ¿Y qué gran pieza soy yo? ¿Cómo yo voy a ir a Egipto? Pues mira, dile al faraón que yo soy, Dios se le identifica a Moisés, yo soy, eh, yo soy. Entonces, eh, la palabra yo soy, Nosotras a veces en, en la República Dominicana, en castellano, no sabemos traducir qué significa en boca de Dios, yo soy. Yo soy significa el que es permanentemente, el que no es cuestión de pasado, no es cuestión de futuro. ¿sí? Yo soy el que soy, que es Dios, que está presente en todo tiempo, en todo lugar, siempre presente. Pues dile al faraón que quien te envía es eh, yo soy, que eh, significa Dios. Y entonces Moisés da inicio a, una, a, una, a un programa de liberación de un pueblo de esclavitud de tal manera que Moisés, enca, que no entendía, encabezó la liberación del pueblo hebreo de Egipto a llevarlo hasta Israel. Claro, le costó dos, eh, 40 años de desierto. Él no entendía, pero luego en el camino entendió. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros en la vida. Eh, como Moisés comienza la liberación del pueblo hebreo. Y con Jesucristo, por eso nosotros que nos llamamos discípulos, misioneros de Jesucristo para salvar a todo nuestro pueblo. No es para salvarme yo, sino para yo ser misionero, para salvar, quiero que todo el mundo se salve y que a ninguna persona le vaya mal, ni en lo humano, ni en lo, ni en lo material. Es decir, que le vaya, que le vaya bien en, lo, en todo lo que necesita humanamente hablando, materialmente hablando y que tenga todo lo necesario espiritualmente hablando para caminar hacia el Señor. ¿No ven? Cuando ustedes van, por ejemplo, a una mil se muere un amigo, un hermano, un, un, un el papá, la mamá, un pariente de uno, uno quiere como que ese ser querido de uno no se lo ha, ha terminado de vivir en la temporada de aquí de la tierra, pero que ahora Dios se lo ha llevado a la salvación eterna que es la Pascua. Es la Pascua y tenemos el ejemplo de Moisés que por eso lo, en, en Israel se celebra un tiempo la Pascua, pero esa, la palabra Pascua simboliza y significa paso de la esclavitud a la, a la libertad, la libertad de los hijos de Dios y no solamente de la esclavitud de Egipto que era una esclavitud material y corporal, sino a una libertad y a una gloria en, en la eternidad que es la Pascua de resurrección. La palabra pascua significa paso, paso de la esclavitud a la libertad, paso de la muerte a la vida. Y por eso es que dice el mismo Jesús, en el evangelio de Mateo dice que dichoso el que pone en práctica la palabra de Dios porque ese, ese no verá la muerte, porque ese pasó de la muerte a la vida. Y es un, un, un, don, un don grandísimo y muy importante. Y por eso, eh, no solamente cada dominicano, todo dominicano, sino todo cristiano en el mundo entero tiene que propiciar y buscar siempre la verdad. Y, y si uno ve... Eh, eh, decía al principio, si uno tiene el vicio del alcohol o el vicio del café, o uno tiene el vicio del sexo, o uno tiene el vicio, cualquier vicio que sea negativo, que sea negativo, porque el sexo, por ejemplo, si es dentro del matrimonio, en la pareja, ese sexo, eh, eh, el sexo entre un esposo, bueno, casado por la iglesia, y una, y una esposa buena, casada por la iglesia, con ese mismo señor, eh, el, el, el mismo sexo es un acto positivo, porque de ahí el sexo trae el fruto, que puede ser un hijo, puede ser una hija, y la familia crece, y nace el niño de ese matrimonio, y un nuevo ser en mi casa, una riqueza nueva, es decir, que el sexo eh, cuando se convierte en, en dañido, en dañido, en cuando es negativo, pero cuando es positivo va a venir la vida porque el amor tiene que, pro eh, tiene que, eh, tiene que producir vida y por eso un matrimonio pues eh, si se aman estas dos personas, eh, Pedro y María, es eh, justamente para que de Pedro y María venga también el fruto cuál es, los hijos para que ese bien se siga propagando promoviendo y creciendo es decir que este tema Repito, que es tan importante y que define al hombre, define a la mujer, pero piensen ustedes cuando ya ahora lo colocamos en este tiempo de cuaresma, ¿qué significa cuaresma? ¿Qué significa? Conversión, pero conversión a quién, a Jesucristo, conversión a quién, a Dios, conversión a quién, al amor, y uno quiere que todo el mundo sea amado o sea amada, si, si el, eh, la mujer, si y amado si es el hombre, y que a toda persona se conduzca bien en la profesión, porque al mundo, Dios, que le entregó al Papa, le entregó al Obispo, le entregó la Biblia, le entregó el sacerdote, al sacerdote la Biblia, pero al pueblo, al hombre y a la mujer, a los hombres y a las mujeres, a todos los seglares, le entregó la naturaleza, y por eso hay que cuidar toda la naturaleza, hay que cuidar todo el mundo, hay que cuidar el bosque, hay que cuidar el agua, hay que cuidar la salud, hay que cuidar, todo hay que, hay que cuidarlo. Y así entonces uno materialmente vive con lo necesario y espiritualmente uno va caminando hacia la gloria. Aquí podríamos pasarnos tres meses hablando, pero ni los resisten ustedes oyendo, ni los resisto yo hablando. Y por eso nos quedamos así, con que seamos nosotros discípulos, misioneros de Jesucristo, que, que gozamos con la palabra de Dios, que la, la disfrutamos y la llevamos como misionero al fin para que los, todos los otros también la gocen y la vivan, y la vivan, porque vivamos con estos grandes valores y con estos lemas que orientan permanentemente por el camino del amor, por el camino del bien, el camino de la ciencia, el camino de todo lo bueno. Que Dios los bendiga a todos.